que algo me quedó, que algo escuché, que sí que podía hacer, pero como me vio distraído a seguir las instrucciones de Satanás que me decían no te atento, que si yo si total establecer aquí habla tata, ta. yo me distraje y cuando quiero acordarme ya no me acuerdo, como dice ahí, Satanás logró sacar todo lo que te había llegado